y llegamos a la lección cuarta del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma en adobe Illustrator. hola qué tal cómo estás mi nombre es henry pineda y este curso está recomendado para principiantes empecemos en esta lección combinaremos formas curvas y líneas rectas así que vamos a empezar con la parte superior vamos a hacer un pequeño zoom aquí con la herramienta de la pluma clic y arrastrar para generar un área de trabajo en este momento presionaremos la tecla p en el teclado para activar la herramienta de la pluma como estamos viendo en este momento y nos cercioraremos que el relleno no tenga color así que damos dar un clic aquí en este momento lo que haremos es irnos dentro del recuadro que está ahí y colocarnos en la mitad donde nos sale esa palabra que nos dice centro ahí vamos a dar un clic vamos a la mitad clic y arrastramos vamos a presionar la tecla de shift para que sea un segmento curvo perfecto vamos acá abajo y damos clic y arrastrar para generar el segundo segmento aquí pasa algo muy importante que debemos presionar la tecla de alt en una pc option en una mac para cambiar el sentido de la curva porque si continuamos nosotros hacia abajo por ejemplo aquí por ejemplo mira como ve el alador va en la curva realmente eso no queremos ponemos control z dos veces control z una vez más vamos aquí damos clic y arrastrar y recuerda presiona la tecla de alt en una pc option en una mac vamos otra aquí al polo norte como yo suelo llamar presiono shift para que se haga una línea recta no te preocupes por esto primero vamos a redibujar y luego vamos a retocar vamos aquí clic y arrastrar ahora presionamos alt a ver control z aquí tuvimos un pequeño error clic y arrastrar presiono shift para que sea una curva bastante pronunciada perfecta ahora sí alt para cambiar perfecto, ahí estamos, ahora aquí clic y arrastrar, presionando shift voy a ir un poquito más rápido, clic y arrastrar, alt Polo norte, clic y arrastrar, presiono shift vengo acá, clic y arrastrar, presiono alt voy aquí y voy acá una vez que hemos terminado este trabajo, voy a presionar la tecla A en el teclado voy a corregir este segmento que está aquí, igual que el ejercicio anterior voy a removerlo por aquí un poquitito y lo voy a modificar con las con la herramienta de la flecha blanco, la herramienta de selección directa ahí más o menos por ahí vamos ahí y ya lo tenemos el resto del ejercicio que tenemos aquí es como el que hicimos en el video anterior aquí voy a hacer un pequeño zoom y aquí voy a estirar un poquito el, el controlador hacia un costado y hacer otro y ya prácticamente lo tendríamos vamos al ejercicio B para combinar estas formas rectas y curvas seleccionamos la herramienta de la pluma damos un clic vamos a la mitad clic y arrastrar otra vez aquí clic y arrastrar y qué tecla vas a presionar la tecla de alt perfecto nunca dejes de presionar la tecla de shift porque así es como se va a crear un segmento totalmente recto vamos aquí a la mitad presionamos shift para que sea un círculo perfecto clic y arrastrar aquí no te olvides de presionar la tecla de alt shift clic vamos aquí clic y arrastrar vamos aquí Clic y arrastrar. Muy bien, control 0 para poder visualizar toda la mesa de trabajo. Mm, esta lección estuvo nada compleja. Recuerda que el maestro se hace con la práctica. Te invito a practicar la siguiente lección y la última de este curso. Al final del mismo hay un bono extra para ti. Suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.